está con nosotros Teresa Sovieta, delegada defensorial en el departamento de La Paz, la hemos visto con varios temas eh, abordando las problemáticas que se han presentado en, en nuestra región, sin embargo uno que, que viene con un trabajo que de verdad tiene que ser nacional y es importante empezar a abordarlo relacionado al tema de trata eh, ¿Por qué? Porque creemos que a veces esto es, es muy ajeno a nosotros cuando lo tenemos muy presente en la sociedad y para ello se necesita trabajar desde las unidades educativas con la instituciones los mismos medios de comunicación, empezar a hablar de prevención y, y, y abordar estas temáticas. Hablábamos de eso precisamente con, con Teresa. ¿Cómo estás, Teresa? Bienvenida, buenas noches. Muchas gracias, querida Gabriela. Qué gusto volverte a ver. y Siempre tan alegre, tan sensible y sobre todo eh, eh, tan elocuaz en la Gracias en, la, en el programa que estás dirigiendo. Muchas gracias, Teresa. Muchísimas gracias por, por acompañarnos, además. Y bueno, yo te decía, eh, el trabajo de, de, de Trátala eh, a nivel nacional ha comenzado con la Defensoría, porque es importante hablar de este tema y cómo ustedes se están acercando también, tengo entendido, a las unidades educativas. Bueno, eh, este es un flagelo, es una problemática muy dura. Y si la población, tanto adulta, eh, tanto uh, niñez, adolescencia, y principalmente los jóvenes, uh -huh. eh, no se toma conciencia, eh, esto nos puede traer serios serios problemas. Y por eso creo que el Estado, el gobierno, a través de un comité, tiene, hay un comité de, de sobre trata y tráfico interinstitucional, ...es el que eh, está velando en este tiempo donde es parte de la, de, la Defensoría del Pueblo... ...para eh, enfrentar, ¿no es cierto?, eh, con seriedad eh, científicamente... ...y sobre todo forma, informando y formando a adolescentes y jóvenes. Y la Defensoría del Pueblo ha decidido en este tiempo desde septiembre, agosto-septiembre y eh, estamos continuando eh, trabajar en las unidades educativas, estamos trabajando en 180 unidades educativas en el alto y, oh, en es la Paz, una buena y en La Paz estamos trabajando más o menos casi con el mismo número 160 unidades educativas ¿Cuál Ay, es la respuesta que ustedes han percibido? Bueno, una respuesta interesante positiva, los uh -huh. jóvenes eh, han eh, sido empapados de esta, de esta problemática a través de videos, metodológicamente estamos trabajando con videos, con teatro popular, eh, eh, con exposiciones, pero lo más importante es que cuando finalice esta formación que ha empezado en agosto, va a terminar este 20 de noviembre en el... Coliseo eh, Cerrado de la Calle México, uh -huh. con, si Dios quiere, con di los con 10 estudiantes, bachilleres, y en el alto vamos a llenar eh, el Coliseo Deportivo, eh, los héroes, héroes, ¿no es cierto?, del gas, uh -huh. es en honor a ellos, con 15.000 estudiantes de secundaria. El resultado es que ellos van a presentar en periódicos murales, eh, esta problemática, cómo la han entendido, cómo la han comprendido en este trabajo de prevención que estamos haciendo contra la trata y tráfico. Los del alto en periódicos murales y los de La Paz a través de videos cortos en teatro popular. Ellos mismos es, ellos, ellos están producen. trabajando y están Ajá. produciendo el teatro y el video. Ellos han trabajado, las temáticas vienen de ellos, la iniciativa viene con ellos. Con ellos, años? entonces eh, es en ese sentido que ya eh, se han inscrito, ya tenemos sí. en, en, en cada sector, en el alto, ya hay como 50 murales presentados y en La Paz más o menos ese número, eh, van a ser premiados siete eh, premios eh, que van a ser eh, dados a los colegios que eh, muestren a través de un equipo que va a seleccionar, va a calificar y va a dar la premiación. Confiamos en que no vayan solo por la premiación, los vemos muy entusiasmados. Decirte que hemos tenido el día contra la, la trata y tráfico, eh, que es a nivel internacional, Hemos tenido 1.400 estudiantes en la Casa del Pueblo, solo presidentes de los colegios eh, de bachilleres, tanto del Alto como de La Paz. Hemos hecho un minuto de silencio en la Plaza Murillo, eh, recordando y, memora, y conmemorando a tantos jóvenes, a tantas personas que con la trata han desaparecido. Tú sabes que es un problema serio han sido capturados, han sido eh, muertos, les han sacado a veces en unos casos porque uh -huh. son las consecuencias, sus ojos, sus, sus órganos los han vendido. Eh, en esa medida, esta problemática, los jóvenes están muy eh, impactados, muy impactados a través de las metodologías que estamos utilizando. Y creemos que esta prevención que estamos haciendo a, en favor de los adolescentes jóvenes, que tú sabes, son el presente y el futuro. Ojalá ver, eh, eh, podamos reducir, eh, si se pudiera hacer la trata y tráfico. Mira... Eh, de verdad es, es importante el trabajo que están haciendo y Teresa y aquí viene eh, el tema del diálogo, ¿no? la comunicación en la familia, las familias, unidades educativas, que se sensibilice, que se haga temas de prevención y que esto permita afrontar también el tema eh, como algo no, no ajeno, a veces eh, eh, creemos eso, ¿no? que, que es ajeno en nuestra situación, pero la estamos, la estamos teniendo tan cerca en la sociedad y para ello implica un trabajo realmente eh, coordinado, sociedad civil, instituciones, gobierno. Sí, estamos con una eh, comisión interinstitucional uh -huh. trabajando. A la cabeza de la Defensoría está el Conaltid, que pertenece uh -huh. al Ministerio de Gobierno, está el, eh, una institución que trabaja con jóvenes que se llama CICEP, está la FELCB, con la policía, trabaja, estamos trabajando. Y también nos ha estado colaborando el Colegio de Abogados, ¿no? Entonces, y como te digo, también hay un comité interinstitucional que se está preocupando eh, de eh, eh, hacer una investigación más profunda para poder seguramente tener eh, datos estadísticos de cuánto ha disminuido desde el momento en que se ha hecho la ley, ¿no? Muy bien. Eso ya los vamos a conocer entonces Seguramente el comité ya va a dar su información Hay otra actividad bien importante Adelante. Que está haciendo la defensoría mm. Respecto de trata y tráfico Con el comité interinstitucional mm. Donde está el ministerio de gobierno Está el ministerio de justicia eh, Está la defensoría Y otras instituciones eh, Un encuentro binacional Con el Perú En Puno Eso está Puno llevado... y ¿Sí? en Casani Uh -huh. Ahí nos vamos a encontrar los dos países para analizar, para reflexionar, para prevenir también y seguramente de ahí saldrán decisiones muy importantes para enfrentar este, esta problemática, este flagelo uh -huh. que eh, hace tanto daño. ¿no? Y, y precisamente es en las fronteras donde tenemos muchas dificultades, donde vemos que es a través de ahí que se, eh, sí, que se realiza esta problemática. De eso, eh, de eso le hablábamos y vamos a estar atentas. ¿no? Eso es dice? el 30 de noviembre. Atentos estaremos a este evento. Quiero aprovechar estos minutos, porque estamos sobre el tiempo también, eh, para preguntarle un, un, un tema dos, y eso lo había planteado, y es la problemática al reloj, los recintos penitenciarios, las cárceles. Sabemos que han, que han estado como Defensoría del Pueblo siguiendo, incluso con propuestas de... de enfocar este tema porque, por los datos, el 70%, si no es más, eh, de los detenidos en los recintos penitenciarios están con detención preventiva. Y la idea no es eh, enfocar este tema por ese lado, sino habría que re redireccionar y habían propuestas, tengo entendido. ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes tienen? ¿Cuál es el trabajo también que tiene que ser eh, urgente en, este, en cuanto se refiere a este tema? Ya, mira... Eh, en ambos temas, en la trata y del tráfico y en la problemática de las cárceles, el hermano defensor David Sanz Pinto es el que está liderando eh, eh, y dando línea eh, en este trabajo, que lo estamos realizando en profundidad. Ustedes se han debido dar cuenta que en todas las departamentales de Bolivia eh, nuestra preocupación y prioridad son las cárceles. Eh, ustedes saben, ya tenemos un documental que precisamente eh, se lo ha dado a, uh -huh. a todos los medios de comunicación y se ha eh, expuesto en cines, uh -huh. etcétera. ¿no? El diagnóstico se muestra ahí la problemática de las cárceles, que son tremendamente inhumanas, que eh, la infraestructura viven en, en condiciones inhumanas una cárcel como la de San Pedro, que solamente alberga eh, máximo a mil personas, están cerca a tres mil personas, dos mil setecientas personas, y el hecho de la estadística que tú dices, más del 70% uh -huh. eh, son preventivos, y tú has debido ver últimamente que el defensor ha estado muy preocupado ha traído inclusive a una mujer desde la Argentina que su hijito ha, ha, ha fallecido por cáncer Le y que el la, chumita, ¿no? la... El chumita. Eh, que... el chumita uh -huh. Entonces imagínate, estamos tan preocupados y está en nuestro hermano defensor eh, muy eh, insertado en esta problemática uh -huh. que a, hasta descubrimos casos de pobreza y de miseria. No es cierto, en el caso de Chumita, en el caso de, de la señora que ha estado ya más de cuatro meses detenida y que tenía una madre muy pobre. Con una discapacidad. ¿no? no es cierto, y con discapacidad. Pero lo, la pregunta tuya, ¿qué estamos haciendo? En primer lugar, ese decreto que sacó el hermano presidente, Evo Morales Aima sobre el indulto y la amnistía... Es la que también estamos trabajando, eh, estamos articulados a diferentes instituciones para hacer seguimiento. Nosotros estamos haciendo un seguimiento profundo para que este indulto se pueda dar hasta la fecha, que eh, si no me equivoco es febrero o marzo de, del próximo año, y eh, de ese modo eh, poder eh, eh, resarcir eh, y también disminuir las, el, la, en las cárceles esta gente que está con detención preventiva, que es la que debiera beneficiarse con esta ley del indulto. Para eso estamos trabajando con diferentes instituciones, principalmente uh -huh. con el Ministerio de Justicia, con Defensa Pública, Estamos trabajando con régimen interior, etc. ¿no? Hay una situación, eh, Teresa, y esto está vinculado, por ejemplo, al tema de, de las mujeres, jefas de hogar, de las personas, los adultos mayores, eh, que también se estaba eh, incidiendo en ello, porque hay un porcentaje importante en los recintos penitenciarios también en esta situación. Sí, el defensor, eh, nuestro hermano jefe, nuestro hermano defensor, eh, ha planteado un anteproyecto de trato penal diferenciado para uh -huh. mujeres en la cárcel, eh, en todas las cárceles, uh -huh. y es en ese sentido que este anteproyecto se está socializando en los diferentes recintos penitenciarios, uh -huh. y ya se lo ha presentado en un encuentro eh, que hemos tenido eh, a la Cámara de Diputados, ¿no? y es ahí... Eh, ...que seguramente se está analizando... ...pero mientras tanto nosotros... ...estamos haciendo la socialización... ...¿qué, qué plantea este anteproyecto?... Eh, eh, ...que no debieran... ...estar en las cárceles mujeres embarazadas... ...no debieran... Eh, ...estar mujeres que son jefas de hogar... Uh -huh. eh, ...adultas mayores... ...que tengan enfermedades terminales eh, y o que tuvieran, ¿no es cierto?, eh, eh, una pena o un, un, un, un desmane que hubiera hecho que no sea tan complicado. Pero principalmente, y que tengan, si son mujeres de hogar y tienen hijos que están abandonados... ...esto se debiera considerar... ...y esto está basado en las reglas de Banjo... Ban, Banjo uh -huh. ...donde sabemos que... El, ...el... ...Mandela... ...que ha estado tantos años en la cárcel... ...ha sido el que ha impulsado estas reglas... ...para beneficiar a las... ...a, a, a las mujeres... ...entonces... Eh, eh, ¿Qué plantea estas reglas de Bangkok? La aplicación excepcional de la prisión a las mujeres. Y en nuestra realidad, pucha, hay mujeres, como en el caso de la mamá de Chumita, que por salvar la vida de él. Son situaciones, ¿no? No, a, eh, a, a, Por 5 kilos o digamos 12 kilos de, de, de, de droga que estaba trasladando ha estado detenida y no ha podido hacer nada, no ha podido salvar a ese hijo que ella tenía tanta ilusión. Y como esos casos, como tú decías, hay muchos problemas uh -huh. y es ahí donde la Defensoría eh, está entrando, haciéndose carne y buscando precisamente que ojalá el Parlamento pueda sacar esta ley que favorezca a estas mujeres. ...que trabajar esto, es importante lo que señalan... ...razones humanitarias en dos casos ya de Argentina... ...y si se necesita abordar este tema Teresa... ...muchísimas gracias por habernos acompañado... Eh, ...siempre bienvenida a Villayala Televisión cuando usted Agradecida yo por ver otra vez a Gabriela... ...agradecida también a nuestra gran televisión a Villayala... Eh, ...invitamos eh, a los colegios con los que estamos trabajando a seguir eh, presentando sus eh, propuestas de videos y de periódicos murales. Muchísimas Ay. gracias.